Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra celebración eucarística desde la parroquia San Antonio de Padua del sector de Gascue, en Santo Domingo, República Dominicana, correspondiente al martes de la séptima semana del tiempo ordinario. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como San Antonio RTV. Nuestra celebración será transmitida por los canales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 Radio Inmaculada en Atlanta, Georgia, USA y las emisoras que enlazan con ellos, entre otros medios, hermanos y amigos. Oremos por los difuntos Juan Ramírez en su tercer día, Rafael Enríquez Ravelo, quinto día, Graciela Antonia Grateros de Díaz, mamá Ninón, quinto día, Sora Frometarrone, noveno día. Con fe, esperanza y amor nos ponemos de pie para recibir a quien, se le, a quien presidirá esta celebración eucarística, el reverendo padre Eduardo Mojica de los Heraldos del Evangelio, acompañado por el padre Steven Magrau, Steven Magrau diácono ángel Canó y acólitos de la altar Con alegría cantamos.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 Lectura del Libro del Eclesiástico. Hijo, si te acercas a, a servir al Señor, permanece firme en la justicia y en el temor, y prepárate para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme, y no te angusties en tiempo de adversidad. Pégate a Él y no te separes, para que al final seas enaltecido. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo. Y sé paciente en la adversidad y en la humillación, porque en el fuego se prueba el oro y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Confía en Él y Él te ayudará. Endereza tus caminos y espera en Él. Los que teméis al Señor, aguardad su misericordia y no, nos, no os desviéis, no sea que caigáis. Los que teméis al Señor, confiad en Él, y no se retrasará vuestra recompensa. Los que teméis al Señor, esperad bienes, gozo eterno y misericordia. Los que teméis al Señor, amadlo, y vuestros corazones se llenarán de luz. Fijaos en las generaciones antiguas y ved. ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿O quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿O quién lo invocó y fue desatendido? Porque el Señor es compasivo y misericordioso. Perdona los pecados y salva en tiempo de desgracia y protege a aquellos que lo buscan sinceramente. Palabra de Dios.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 Vela por los días de los buenos y su herencia durará siempre. No se agotarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. El Señor es quien salva a los justos, Él es su alcázar en el peligro. El Señor lo protege y los libra, los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él.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 y después de muerto, a los tres días, resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, quien quiera ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos y tomando un niño lo puso en medio de ellos lo abrazó y les dijo el que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí y el que me acoge a mí no me acoge a mí sino al que me ha enviado palabra del señor gloria, gloria a ti señor, señor jesús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 que sacamos de la liturgia de la palabra cada día este evangelio que hoy hemos considerado nos deja muy claro cómo para seguir a nuestro Señor cómo para ser parte de su reino tenemos que estar dispuestos a servir mire que aquí en esa disputa que están teniendo los apóstoles esto después de que se había dado la transfiguración después de que eh, se dio el milagro que ayer consideramos en el evangelio del hombre que fue liberado de esa acción del demonio pero entonces ellos vienen discutiendo entre sí cuál va a ser el más importante en el reino que nuestro Señor va a establecer en la tierra y entonces nuestro Señor por supuesto que se da cuenta Él siendo Dios sabe qué es lo que ellos están conversando sin embargo para entrar en la conversación con ellos, le dice, ¿y de qué discutí, discutíais por el camino? Nuestro Señor sabía, pero es una manera de poderlos formar, poderlos dirigir. Y entonces, claro, ahí viene la temática de quién es el más importante. Y nuestro Señor llamó a los doce y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Qué gran lección para nosotros. Si nosotros queremos ser... Primeros, tenemos que ser primeros, sobre todo en el servicio a Dios a través de los hombres a través de los que nos rodean a través del prójimo y mire que nuestro Señor toma un niño como nos dice aquí San Marcos y lo pone en medio de ellos lo abraza y les dice el que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí está exaltando la inocencia hay quienes dicen que ese niño tan privilegiado por nuestro Señor fue San Ignacio de Antioquía que recibió pues esa bendición, esa gracia de poder haber sido abrazado por nuestro Señor y está colocando por tanto como ejemplo la inocencia, la humildad por eso también nos dice la primera lectura que hoy hemos considerado del, del libro del Eclesiástico, miren qué dice el que quiere seguir en el servicio el Señor, el que quiere estar en sus caminos. Mire aquí lo que nos dice. Si te acercas a servir al Señor, permanece firme en la justicia y en el temor. Pero mire lo que dice aquí más adelante. Sé paciente en la adversidad y en la humillación. O sea que también nos está insistiendo este libro del eclesiástico en que a los que agradan a Dios, los que agradan a Dios, él los prueba en el horno de la humillación Si nosotros pasamos por humillaciones, por pruebas, por dificultades Ofrezcámosle todo eso a Dios porque eso nos da la oportunidad de que De servirlo a Él con un corazón más desinteresado Un corazón limpio, un corazón puro Es muy distinta esta eh, mentalidad que nuestro Señor quiere para nosotros en cuanto a ser los primeros en que en servirlo es muy distinta esa mentalidad de la mentalidad del mundo ustedes saben que el mundo eh, tiene la mentalidad de hacerse eh, hacerse más importante delante de los otros a través de qué a través de la prepotencia a través del querer dominar a los otros a través del querer eh, hacer sobresalir su propio ego el amor propio lastimosamente no lo que debe de regirnos a nosotros es el amor a Dios, así que vamos a continuar esta Eucaristía pidiendo esa gracia que efectivamente movidos por el amor a Dios sobre todas las cosas podamos servirlo con humildad en nuestros hermanos, Ave María Purísima al Señor, nuestro Dios, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Debemos contestar diciendo, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la iglesia, para que manifieste la cercanía y el amor de Dios. Que no, que, nos abandona, que no abandona a sus fieles. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los pastores y evangelizadores del pueblo de Dios, para que con sencillez de corazón y espíritu abierto acojan en sus comunidades a todos los hombres y mujeres que buscan la verdad, el bien y el amor. Oremos. Te lo pedimos, Señor por los gobernantes de las naciones del tercer milenio, para que no descansen hasta garantizar a todos los niños educación, a las familias vivienda, a los obreros trabajo y salario justo y a los ancianos atención adecuada, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren enfermedades, pobreza o marginación, para que poniendo en Dios su confianza, sepan que no quedarán defraudados y para que encuentren manos solidarias que les permitan el consuelo y la paz que necesitan, oremos. Se lo pedimos, Te lo pedimos Señor. Señor. Por nosotros y por nuestras familias, por nuestra comunidad parroquial, religiosa, cristiana, para que firmemente unidos al Señor, y alimentados de su cuerpo y sangre, aguardemos con, confiados el premio de su gloria, oremos. Te lo pedimos Señor. Dios Padre nuestro, escúchanos, ten compasión de nosotros que queremos comportarnos como hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. De hermanos, para que este sacrificio mío vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, recibe tus manos este sacrificio para la y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Al celebrar tus misterios con la debida reverencia, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en reconocimiento de tu gloria nos aprovechen para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén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 Señor mío y Dios mío, creo en ti y Señor, bendito sí, y alabado seas sí, por siempre, sí, Señor Jesús. Jesús.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 Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros... Uh, recuerda a tus hijos...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 de Cristo, Confortame. oh mi buen Jesús, Oye. dentro de tus llagas, Escóndeme. no permitas que me aparte de del enemigo malo. <coughs> a la hora de mi muerte, llámame, mándame llámame ir a ti para, para que, que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, alcanzar el fruto de la salvación cuyo anticipo hemos recibido por estos sacramentos, por Jesucristo nuestro Señor. Recordemos que mañana, miércoles de cenizas, es día de ayuno y abstinencia. Y ahora dirijámonos a nuestra Madre Celestial. Dios te salve, María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 y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros una alegría enorme para mí haber presidido esta celebración teniendo como concelebrante a nuestro querido Padre Steven así que lo encomendamos a él y toda su comunidad pueden ir en paz demos gracias a Dios